Nosotros no cogemos esa, aquí estamos grabando sí. la vaina sí. récord. Sí. Arsenal récord, Mico sí. Missy Amicicú, La Vuelta, El Bailarín de todo. Sí. Claro, ¿Qué es lo claro que te dicen? Alex y la película. Que la coja esta, oye, vente, La Ya, No se diga Arsenal récord, manito, La verdadera vaina. ¿Qué es lo que Una también.